¿Tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, señor presidente. Señora Soto, lamento que se vea usted la necesidad de recurrir a la descalificación personal. No ha habido ni un solo pleno desde el mes de septiembre en que el Grupo Popular no convierta el Senado en un circo. Creo que ya va siendo hora de que tengan más respeto a esta Cámara. Más respeto a esta cámara. Señora Soto, le he explicado antes, se lo vuelvo a explicar que la subida del salario mínimo interprofesional no tiene por qué afectar a las bases de cotización de los autónomos y, de hecho, no afectará, porque la Ley General de la Seguridad Social así lo prevé y porque el Gobierno y Unidas Podemos nos hemos comprometido en ello. Y reitero mi pregunta. Reitero mi pregunta ¿Qué responsabilidad asumen ustedes por el hecho de que tengamos en España... 3 millones de autónomos, de los cuales el 85% cotiza por la base mínima. ¿Qué responsabilidad asumen ustedes de que haya 900.000 autónomos que ganan menos de 1.000 euros al mes? ¿Qué responsabilidad asumen porque la tasa de pobreza de los autónomos sea el doble que, el de la, que la de los trabajadores del régimen común? Un 23%, siete años en el Gobierno. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes en ello? Señora Soto, yo entiendo que ustedes se opongan a la subida del salario mínimo interprofesional. No lo, comp no lo comparto en absoluto, pero entiendo que su, es que su posicionamiento ideológico. Lo que yo le pido es que sean honestos, que no traten de hacer chocar a los trabajadores precarios con los autónomos precarios. Baje usted aquí y dígalo a las claras. Diga, yo cobro cuatro mil, o cinco mil o seis mil euros al mes y me niego a que los trabajadores precarios cobren por lo menos 900 euros al mes. Díganlo a las claras, sean honestos. Porque, señora Soto, es que es siempre lo mismo. Es siempre igual, siempre ha sido igual. Si no es usted es la señora Cristín Lagarde, del FMI, si no es el gobernador del Banco de España. Siempre son los mismos que ganan una pasta los que se oponen a mejorar las condiciones de trabajo de quienes menos, de quienes menos tienen. A ver, guarden silencio, señorías. Acabo. Señora Soto, tengan más respeto. Ya está bien de comportarse como pirómanos. Los incendios los crean ustedes. Ya está bien de manipular hagan por una vez algo constructivo desde la oposición. Muchas gracias.